¿Quién habla? No te veo haciendo nada. De nada. Esa era mi línea. Ya era hora. ¡Eres mío! Solo déjame la mí. de nuevo en el juego. Mi culpa. Creí que tú estabas de su lado porque no dejabas de bloquear mis movimientos. ¡Suficiente!